Ay, buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog esta no Estamos en el desayuno y pasado mañana cambiamos de isla. Nos vamos a Folegandros, Qué guay. Sí. Después de eso Santorini, Y vamos. Después vamos a España. Bueno, me estoy preparando aquí el desayuno y hoy hay que tenemos que pensar hacer. Pues bueno, vamos a andar un poquito alguna playita bonita y mañana no hay bucea vale, pues eso es lo que vamos a hacer estamos volviendo a pasar por aquí por esta callecita del pueblo mirad que bonita muy muy bonito este pueblo, miradlo este es el pueblo donde está nuestro hotel pero nuestro, nuestro hotel está más por la costa Bueno, esta mañana lo que he estado haciendo ha sido estar editando, y eso es en la recepción que hay ahí, buen Wi-Fi buen Y bueno pues he estado subiendo vídeos, editando, pero vale, que todavía me queda bastante para tenerlos, ya todos todo, o sea, los Hasta hoy, listos Así que bueno, no sé, todavía tengo mucho que editar y subir Bueno, yo me he comprado un heladito aquí, de Ben and Jerry, que, que es mi favorito de toda la vida yo me he cogido un unicornio y venía un juguete que es un conejito mini. Este es mi helado favorito, seguramente ya lo sabéis, pero estoy muy feliz porque aquí en Grecia lo venden así como en esta opción mini, que en Finlandia no lo venden tanto. Entonces me gusta que lo vendan así. <risa> estamos, hemos venido a una playa y ahora estamos buscando un sitio para para comer. Sí, no de Nico. Esta ¿eh? Ahora hecho, pero estamos buscando un sitio para comer. Estamos mirando aquí Va a, ser ahí. a ver qué reseñas tiene. Va a ser Pero bueno, Uy, ahora yo prefiero el otro que tuvimos el otro día. Pero bueno, ahora bebé, a veremos dónde. Muy bien, jalando. Mirar, esto es un mmm, risotto como si fuese polla al curry. ensalada de César, nuggets. Mmm, qué rico chicos nos hemos arreglado así inmediatamente no nos hemos arreglado mucho pero pues mira voy a poner con este fondo tan marito y nos hemos arreglado así un poco para ir a tomar algo mientras que vamos a, ir a hacer las uñas porque tiene, se ha puesto uñas de gel y se ha ido a arreglárselas entonces mientras que ella está ahí nosotros vamos a ir al restaurante que fuimos el otro día que está sí que se química Super top a tomar unos cócteles o algo. Entonces, las niñas, es que las niñas iban a ir solas, ellas eh, querían ir a tomarse algo. Y ya, pues, me dijeron: Oye, ¿quieres venir tú para que nos acompañes Y yo dije: Pues, vale, ya, al final vamos todos. Menos mamá que está haciendo las niñas? Y ya, pues, mira me he puesto un poco moreno, creo yo. O sea, ya llevamos ya como la mitad del viaje en Grecia. Sí. Porque vamos a estar un mes en Grecia Ya llevamos dos semanas y media ya me he puesto muy muy moreno Porque bueno, os voy a contar una cosa Y es que yo me estoy informando Sobre las armonías y toda esta clase de cosas Sobre qué te pega mejor Los colores que te favorecen Y toda esta clase de cosas Pues me estoy informando Y bueno, pues creo que ya más o menos entiendo Y yo estoy buscando ser una persona neutra, que me pegue todo, o sea, que todos los colores me peguen. Entonces, anda, mira, ese barco tiene la bandera de Francia por ahí. Entonces, eh, estoy buscando tener una piel cálida, y ya tengo los ojos azules, o sea, que son fríos, y me faltaría tener el cabello frío, y me gustaría tenerlo como de un rubio cenizo o algo así. Pero bueno, eso es algo de lo que quería hablar, y ya cuando pues mmm, sea más experto en este tema, pues os lo enseñaré porque es un tema muy, muy interesante y hay varios temas que os quiero hablar. Mira hay... tenemos eh, un mojito sin alcohol, el Nestea este que me encanta, el sí, ya puedes beber, y un smoothie, me encanta el diseño de esto, de la lata y rata, de la cerveza. Y se sí. se también un, ah, un desinfectante. <risa> y pico. Chicos, hemos venido a esta playa, hoy es un día nuevo, y bueno, esta noche he tenido un sueño muy extraño que os voy a contar ahora, voy a por aquí y os voy a contar. ¿Recordáis que os dije que a lo mejor cuando volviésemos a Finlandia nos íbamos a mudar? Pues bien, la posibilidad que se está haciendo cada vez más pequeña, así que bueno. Pero bueno, hoy he soñado con esa casa y que ha sido un sueño tan realista. Me he quedado muy impresionado, o sea, es que he visto la casa con unos detalles, o sea, wow, me he quedado muy sorprendido. Pero bueno, ahora estamos en esta playita y vamos a comer aquí. Ya le hemos, vamos a comer yo tengo aquí mi bebida de aloe vera. Esta playa se ha convertido una de mis playas favoritas y mira es que esta cueva es súper bonita por dentro o sea, puedes pasar y llegas al otro lado entonces me he venido a quitar fotos porque estoy pensando en videos futuros a ver, voy a intentar pasar porque es que no es fácil pasar por aquí está todo llenísimo y rocas ay mira, también hay peces por todas partes no sé, me encanta esta playa porque tiene así rocas súper bonitas ¡Ah! Me caigo Y además se escuchan las olas cuando te quitan todas las piedrecitas Y es que son piedras que están pulidas, o sea, son súper blanditas, súper, no sé Me encantan Pero es un poco incómoda para andar y eso te tienes que poner chanclas Yo me llevo chanclas pero bueno Mirad qué bonita y además tiene el agua así muy cristalina. Y es súper bonito bucear aquí también. Mirar chicos. Me he echado limón en el pelo para ponerme más rubio y al sol. Que se dicen que se pone el pelo más rubio. Bueno, nos hemos arreglado y ese es el resultado. No, no lo podemos Real, volvemos a estar en este restaurante y nos vamos a sentar aquí como si fuese un picnic a tomar un aperitivo mientras que los demás terminan ya de arreglarse Top. Bueno chicos, buenos días, es ¿eh? un día nuevo Ayer no grabé nada más ¿no? porque es que me quedé dormido Pero bueno, hoy nos vamos a folegándolos. Hoy nos vamos a echar un poco de cremita en la cara Es eh, crema de sol eh, Y ayer me quedé dormido por la noche y ya no creo en nada más. Pero bueno, estuvimos visitando el pueblo y todo eso. Y pues nada, la... pues que me quedo. Y hoy nos vamos a Folegandros Estoy repitiendo mucho, ¿no? Pero bueno. Que hoy tenemos que coger el ferry a las 12, igual que el de. el que cogimos desde Naxos para venir a esta isla. Pero bueno. Sí, espero que os haya gustado este vlog. Así que nada, nos vemos en el vlog de mañana. Adiós.